Aprovechando Ramón, este, ¿qué recuerdos tiene de los principios de aquí de Jorge Frausto y más que nada que usted fue el padrino? Bueno, pues unos recuerdos muy bonitos porque me acuerdo que esa ocasión en el cortigo se le colocó un escenario pequeñito con, con un aparato Ratson de Bulbos, una trompetita, de 88. Y este, ¿verdad? Y su tornaves agarrado y adornado, me acuerdo todavía, con unos papeles muy ¿no? Gari y para mí puede ser un gusto de darle la patadita <risa> a la Ejado y decirle desde, desde este momento es eh, sonido candela de Jorge Frausto y pues de ahí fue eh, como Jorge pues, se hizo de fama. Hoy y, y más que nada para mí yo recuerdo en esos años la, el movimiento SOLIDERO era una de las cosas muy impactantes para la juventud. El grado está de que para mí fue mucho, muy sobresaliente el haber seleccionado a una de las personas, para mí en mi piso criterio, como una de las grandes personalidades en el movimiento de los SONIDOS, como fue Ramón Rojo Sonido de la Changa. Lo repito, fue un primero de diciembre de 1986. Aquí está Car Carmen Jara conmigo, una de las grandes amigas que también se ha dedicado de a apoyarnos por medio de su página de Chupirul, estamos agradecidos de ti Carmen gracias, gracias Jorge me da un gusto estar conviviendo aquí con Jorgito, con Jorge Frausto es un orgullo es un orgullo ver el trabajo el trabajo de Jorge es un orgullo ver el trabajo de Jorge Frausto es un hombre con talento con sencillez y pues, Jorgito, ¿cómo te has sentido en toda tu trayectoria? No, vene, pues, ah, muy ah, bien. Ah, personalmente, ah, me he sentido muy bien, Carmelita, gracias por tu apoyo que nos has brindado a todos los Unidos, tanto en México como eh, a nivel Estados Unidos, porque internacional. Muchos, muchos han participado en tu página. Mira, Carmen, fíjate que es una cosa bonita que en este momento esté llegando aquí, precisamente, en ese instante, el famoso Chupirul, que mucha gente en Estados Unidos se pregunta, ¿quién es el Chupirul? Y mira, sin querer presente, ¿eh? ¿Qué opinión te va Damasco número 10 no, Para nosotros grande. ha sido nuestra No mascota, sino un personaje estandarte. Y Un estandarte de la buena suerte Para Así todos es. los sonideros porque con, con este señor empezó también con Cristalito Corfis. Con las las tardeadas, Ramón Corfis Rojo, el Rolas, Rolas, en Damasco, Rolas, en Damasco Rolas, 10. Es el Rolas y la Changa. Entonces, ¿Sí? Allá en Damasco 10, pues éramos, éramos unos jovencitos. Rolas. Ahora este, oh ya está. ¿no? Ahora ya este, pues. Changa y Rolas. Eh, ahora este evento que va a haber ahorita al ratito, pues acabamos de ir por acá con el Chipriol. Lo sacamos de ahí del. De, ¿Cómo se llama este El asilo de la changa Y ahí está por, por, por el Rolas, el África Y todo, toda esa gente Pues vamos a recordar aquellos tiempos Al ratito Y quiero ver con este señor no, ah, sí. Que para mí es un gran respeto Una admiración Porque siempre ha seguido todos los sonidos de amigos y por aquí. ¿Qué concepto tienes de hace muchos años De sonido La, de sonido la Socia? DE La Casa Blanca, bueno, pues el sonido de la socia fue también uno de los peldaños de Ramón Rujo, LA CHANGA, sí. Yo en aquel tiempo ahí en la Casa Blanca, pues yo iba porque pues, me gustaba el baile, yo era un bailarín. Una de sus hermanas que era este, es Leche. Teresa, pues, Leche. Pues, pues era mi pareja y nos acomodamos a bailar. Y pues este, con ese, pues, eh, fin, iba y le ayudaba a, a su hermana y con una trompeta, con un buffet, ¿no? Y nos íbamos a, a trabajar, a tocar en, en las vecindades, le prestaban la luz, ella cobraba un peso. eras bailarín también. Y era como... bailarín de la socia. Así es. Y ahí este, pues, empezó la motivación, pero nunca pensé que yo agarrara este negocio, como negocio el sonido. Y pues miren, nomás está donde llega. Qué bueno.